Capricornio, bienvenido a este espacio de biosabiduría ancestral, donde nuestra intención es compartirte esta guía para tu alma, para que puedas sanar y trascender hacia una versión más alta de ti mismo, de ti misma. Y el día de hoy tenemos para ti este bonus de dinero y amor para el mes de septiembre. Y deseamos que aquí encuentres la respuesta. ¿Qué estás buscando en tu alma? Y si está en nuestras manos compartirte este mensaje, ¿por qué no hacerlo? Vamos a ver. Ha sido un momento de mucho movimiento, de mucho cambio capricornio. De or organizar, de reordenar hábitos y creencias de ti mismo de ti misma vamos a ver en la parte de relaciones en el amor en el amor capricornio déjame te pongo aquí para que te veas tienes la separación sí, el estímulo ok, vamos a empezar Capricornio, en el amor es importante que hay momentos en los que la vida requiere hacer una pausa Requiere separarse un poco para recordar el poder interno de cada una de las personas Y entonces decidir si seguir o no Y tú te encuentras en un momento así Capricornio se está visualizando una separación, un fin de ciclos entre tú y tu pareja O entre la persona que hayas pensado Esto te está generando una sensación de soledad, de tristeza, es normal De confusión sobre si, si seguir o no seguir Sobre si tal vez se puede hacer algo o ya no Y lo que te dicen hoy es no te resistas, deja que fluya, no hagas nada, no quieras presionar o retener, es como mantente en esta silla observando solamente cómo se mueven las piezas, puesto que has sentido estas ganas de brillar, de seguir tu luz, de seguir la... la tu intuición de jugar como de, de tener esta vienes como de una relación en donde había mucha comunicación mucha fluidez al menos así lo sentías y este momento de pausa de separación está simbrando todo tu interior porque te están invitando a conocer y a despertar tu alma tus sentimientos a limpiar aquellas eh, resentimientos o aquellas sensaciones en donde hubo un, un quiebre en ti la herramienta para que puedas conectar con tu alma es revisa los detalles sé detallista contigo mismo Capricornio ten esta claridad de lo que realmente quieres habla con esta persona sobre hacia dónde te gustaría que fueran juntos no forces le dicen en esta claridad, en estos detalles, lo importante es no forzar las cosas, dejar que fluyan, abrirse a nuevas posibilidades de crecimiento juntos o por cada uno por su lado, abrirse a la magia. Como Capricornio, de repente te es un poco complicado mostrarte amoroso a veces prefieres eh, dar materialmente dar sin, sin, sin exigencia materialmente, sin embargo, eh, para muchas personas a veces los detalles, eh, las muestras de cariño, de afecto, la ternura es importante, entonces hoy te invitan a abrirte a esa posibilidad Capricornio, a que empieces a probar esta nueva forma de brillar en tus relaciones, ¿Okay? entregarte en detalles, eh, una sonrisa, un abrazo, un apapacho, un, una muestra de empuje de vas muy bien, tú puedes. Estas palabras, estas acciones que no te implican un desembolso monetario A veces son las que llenan más el alma de las personas Y recuerda ser honesto, decirlas de manera honesta Te vas a dar cuenta que abriéndote a estas muestras de afecto Tú mismo te vas a sentir bastante fluido, bastante bien como acogido, porque de esa misma manera las personas o la persona se va a abrir contigo, ok, de repente también, estás, que esto que te quiere mostrar de cariño, de afecto, de mira, ven, vamos, hay otras opciones, hay que salir de la rutina, eh, de repente como, como un signo muy hogareño, capricornio, te cuesta un poquito de trabajo eh, salir a lo nuevo, y te cierras a lo mejor como en la parte del hacer, ¿no? Como hacer, hacer, hacer, hacer y después nos divertimos o después nos vamos. Entonces te invitan. Posiblemente has tenido estas situaciones en las que la otra parte te pide salir de la, de la rutina, salir a conocer nuevas cosas. Y aquí en los detalles te dicen, ábrete a eso. Ábrete a eso para que estreches tu relación contigo mismo, contigo misma. No te resistas a estos estímulos, esta carta de las resistencias es un estímulo, la carta del estímulo, es como cuando la mamá empuja a su hijo o hija a caminar, a conocer, a disfrutar, es como este, ah, vamos, si sí puedes, no te resistas a esos estímulos de cariño, déjalo salir de tu vida, déjalo salir de tu alma, eso a veces llena más que las cosas materiales, el tiempo, la dedicación, la ternura, llena más en tu relación que las cosas materiales, ok? Porque finalmente te, te regalan esta llave del pozo de los deseos en donde te gustaría, te gustaría entregarte completamente, entregar todo este tesoro interno que tienes, solo que asusta un poco y te pones máscaras máscaras que no te corresponden ya máscaras que no te funcionan te invitan a entregarte completamente a abrirte, a entregar ese tesoro maravilloso que tienes en tu interior que se llama amor esta separación en realidad solamente es una pausa para que te des cuenta que sobre este estímulo del que te está dando la vida con esta separación hay mucho por dar de ti y este tesoro que, que tú tienes en el interior se puede compartir, se puede disfrutar. ¿ok? Estas solicitudes de salir, de disfrutar, se pueden exponenciar si tú te abres si tú abres las puertas de tu corazón sin miedo, no te resistas a estos estímulos Capricornio, esto es en cuanto a tus relaciones vámonos con la parte del dinero cómo andas vibrando en esta parte en la que eres muy bueno para generar afluencia económica, abundancia cuando estás vibrando desde ahí. La certeza de que ya todo está hecho para ti De que tú puedes hacer todo lo que te propongas Con la ayuda, claro La guía divina Vamos a ver Es momento de brillar Tienes la invocación mágica de cabezar Es momento, Capricornio, de darle rienda suelta a nuevas estrategias, a nuevos conocimientos. Es momento de que dejes de sentirte en esta zona de confort y te lances a nuevas ideas, nuevos conocimientos. Te va a ayudar mucho a involucrarte en la manera en la que está creciendo la humanidad a través de la tecnología. Compartas tu conocimiento también. No te, no te cierres en lo que tú sabes. Ábrete. Te invitan en este presente. En este presente. Tu alma te pide. Que la dejes. Guiarte en creatividad. Y en ideas. Puesto que. ¿Vienes de un momento en donde las puertas se te están abriendo de par en par? ¿En donde sientes que puedes volar? ¿Que estás en un momento cumbre en donde tu crecimiento está siendo expandido? ¿Seguramente por ahí recibiste alguna promoción, algún aumento o una nueva oportunidad de empleo que... Te hizo sentir libre, brillante, reconocido, reconocida. Y al momento de hacer esta transición, de repente empezaste como a dudar de ti mismo, si sí o si no se iba a dar el negocio, si sí o si no estabas tomando la decisión correcta y hoy te dicen, déjate ser, déjate guiar brilla, propon ábrete a nuevos conocimientos la herramienta que te dan para que tú puedas brillar es la brújula es decir, déjate guiar tu brújula interna es la que te va a dar las respuestas para que puedas exponenciar tu parte económica y tu brújula interna es estas corazonadas Confía en ellas No te vayas por la mente Vete por las corazonadas Tu alma es la sabia Puesto que tu alma está en conexión divina Con ese poder superior en el que tú creas Esta brújula te dice Conecta con tu luz interior Dirígete hacia el norte geográfico El norte geográfico es el cielo Voltea la mirada Sé humilde ante estas nuevas formas que se te están presentando de negocio, de empleo. Seguramente es algo que nunca habías hecho en tu vida y que posiblemente creíste que nunca te imaginaste que las estarías haciendo o estarías experimentando esto. Por un lado, sentiste como libertad, como momento de la oportunidad de expandirte y ahora estás como con esta duda. Entonces te dicen: déjate guiar, abre tu corazón, abre tu mente. Muéstrate humilde para que llegue la guía que necesitas. Y la mejor forma es que sigas hasta tus corazonadas. La resistencia que hay en tu corazón, en tu mente en estos momentos es el vuelo. El vuelo de boca arriba significa, estás listo para volar, estás listo para brillar. Y te resistes porque hay cierta duda entre lo que crees saber y tu verdadera capacidad para brillar. Es por eso que te dicen ábrete a los nuevos conocimientos. Si eres una persona que tiene negocios o emprendedor, empresario, empresaria... La creatividad de las personas que te rodean es bastante buena Y te va a sumar mucho eh, en tus proyectos Es importante que los escuches Y que vueles junto con ellos en equipo Si estás trabajando en una empresa Te dicen, sé creativo Como los colores de, de este unicornio que está aquí Sé creativo Ábrete esa creatividad No te quedes ahí en, sentado en esa silla que está justo enfrente de tu computadora. Si no propon, investiga. No te resistas a la tecnología o a las ideas que te puede dar la tecnología. Hay muchas opciones para ti. y estas opciones que te están que te van a llegar si tú no te resistes y si sueltas esta resistencia al cambio y a brillar te van a llegar te van a llegar opciones que te van a sentir te van a llevar a sentirte alegre completamente alegre completamente pleno plena Opciones bastante productivas para su monetización. Y finalmente, la llave maestra para que tú puedas cerrar con broche de oro. Tu mes de septiembre tienes el circo de una sola pista. Recuerda que no eres el único o la única en el universo. Comprende también que cerrarte a las opciones que te da la vida, lo único que va a hacer es que te sientas aislado, sin movimiento, viejo, cansado, como sin opciones en medio del de océano. Abrirte a estas nuevas oportunidades, abrirte a la creatividad, a la alegría, a la guía divina. Te va a permitir seguir sintiéndote volar, seguir sintiéndote pleno, como que ya llegaste a la cima. Recuerda también que la humildad capricornio es muy importante. No lo sabes todo y siempre hay conocimiento nuevo por adquirir, por compartir, por remembrar, y lo que se te pide es apertura a recibir este conocimiento, para que te puedas mover, para que puedas unir fuerzas con estas personas clave que van a estar llegándote. Personas clave que traen buenas ideas, muy buenas ideas. Y que si las trabajas en equipo, estas semillas que se van a estar plantando en este septiembre te van a dar bastante bastante alegría, bastante gozo, plenitud, felicidad, como libertad. Y te vas a sentir con estas ganas de seguir, seguir, seguir, ok? Entonces déjate guiar por estas personas, no dudes de tu capacidad, confía en tu intuición, confía en tu alma Capricornio para que esa economía se nos vaya para arriba y nos invites a disfrutar de ella. Gracias, te invito a darle like, activar la campanita, suscribirte y nos vemos en tu siguiente guía.